Oh, Nick! <coughs> Hola X fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor el día de hoy. Hoy les traigo un caso que pobre hombre eh, no está ni fuera de su casa a salvo, ni dentro, ni en el patio, ni en ningún lado. Porque si no le llueve por un lado, le llueve por otro y si no por el otro. Y pues ya como que les digo, no está a salvo ni afuera ni adentro. Si le, está en su casa le pasan cosas raras, si está afuera le pasan cosas raras. Y pues bueno, entonces el día de hoy les voy a traer el caso misterioso de Daniel Díaz, así es como se encuentra en TikTok. Um, de hecho, me etiquetaron en varios videos de él y en uno de ellos me di cuenta de que, miren, conforme va avanzando su caso, ustedes se van a dar cuenta, pero hace cinco días que no sube nada y... Su caso tiene que ver no nada más con fantasmas, o sea, no con actividad paranormal nada más, sino con actividad peligrosa de humanos. Entonces pues vamos a estar pendiente a ver si sube de repente algo Daniel eh, pues ya, porque su último video fue el día 28. Ok, pues digo, el día como que de los inocentes, ¿verdad? Pero ya pasó bastante tiempo. Así que bueno, el día de hoy les voy a traer todo ese caso. Y bueno, por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigan por allá. Eh, tengo TikTok, TikTok también, Instagram si quieren como que seguir las chocaventuras de lo de la elfa, de los trolls, de mis muñecas, demás y demás Facebook, Twitter Y pues bueno, les dejo en la cajita de descripción un código de descuento de Shein Esta bolsita es de ahí Por si ustedes quieren ir a comprar por ahí Les doy un 15% de descuento con ese código que les dejo Y pues ya, recuerden suscribirse antes de que se vayan Y ahora sí, vámonos adelante con este video Ok, como les digo, miren Su caso tiene, bueno, consta como que de tres partes La primera es... Eh, de que tiene un vecino acosador. De ahí empieza todo. O sea, realmente es que sus videos empezaron como él exponiendo a lo que era su vecino acosador. Y sí, o sea, sí da un poco de miedo. Después él dice que lleg o sea, llegaron a esa casa. Y pues que en su. en el sótano. Encuentran cosas raras que hace que les pasen cosas dentro de su casa Y al mismo tiempo le empiezan a dejar una especie de brujería alrededor de su casa Es por eso que son como las tres cosas a, la que, a las que les puedes tener miedo Es decir, que gente mala, eh, brujería y cosas paranormales al mismo tiempo y en el mismo lugar Entonces, pues pobre Daniel Como les digo, empieza todo con, con exponer su vecino acosador El vecino... Eh, pues empieza así, ¿no? De que diciéndoles que los va a matar a todos Que no va a dejar ningún testigo Así como que sacándoles el dedo de en medio Diciéndoles maldiciones Después ya empieza como a escalar un poco más Él pone lo que es como así su... ¿Cómo les puedo decir? Eh, pues las cámaras de seguridad Así como capturas de las cámaras eh, De que el vecino se acerca con cuchillos a su casa Que se la pasa como así como que rondando y viendo y no sé qué Y múltiples eh, reportes a la policía es decir que sí hay imágenes de la que la policía se lo, se lo lleva así como que esposado eh, o sea sí se va muchas veces a la policía y no solo ellos le llaman a la policía es decir que es un vecino que a lo mejor tiene algún problema o, o no sé pero molesta a varios desde su casa avienta botellas avienta piedras a las diferentes casas pero sobre todo con ellos que lo tienen justo enfrente eh, les deja como que una, un paquete de así como que de aguas, de botellas de agua con unas cartas y se acerca o sea, como que o sea, de esa parte pues sí está bastante perturbador, ¿no? que, que se acerque y que diga y pues que tú lo tienes se enfrente. entonces esta persona que te está diciendo que te va a matar, pues vea cuando entras y salgas y que hagas en tu casa, eso pues esa parte está horrible pero bueno, eso es por fuera de su casa, ahora, adentro de su casa dice que dentro de su casa eh, hay un sótano y en ese sótano hay muchos objetos misteriosos que realmente ni sus papás se acuerdan de por qué esos objetos están ahí Uno de esos objetos es como una pintura que se ve así como pues como a o algo así um, Que dice que es un, o sea, es un niño y los papás le dicen que se parece a él pero obviamente no es él y que ni siquiera saben cómo llegó esa pintura La pintura sí está perturbadora, también encuentran una muñeca y demás cosas Ahora, del vecino de repente, o sea, tienen muchas partes del vecino acosador y pues de él es como que lo mismo, ¿no? De que él hace cosas, de que les quiere hacer daño, eh, de que les poncha lo, las llantas a, a sus coches y demás. Entonces ellos tienen que estar siempre como que cuidando sus cámaras para en cuanto el vecino se acerca, ellos llaman a la policía y así se hace todo este rollo. Ok, después eh, ellos ya están acostumbrados como a estarse cuidando de lo que es esta parte del vecino que acosa y demás. Entonces, pues ellos como que ya lo identifican y en una de esas veces que él, Daniel, está cuidando um, pues la parte de su casa, de las cámaras y demás, pues ve que alguien se acerca, alguien diferente, porque hasta dicen, no, este no es el vecino del vecino, o sea, se lo llevaron a la cárcel y pues hace muchos meses que no lo vemos, hace muchas semanas... Y él sale y lo que encuentra es estos triángulos como de... Pues sí, parecen de brujería. Porque les voy a decir, no sé si ustedes los reconocen, si ustedes vieron la película de la bruja de Blair. Más o menos esto era lo que se encontraron en el bosque y es cuando había como brujería. Entonces él así de qué es esto, o sea, de dónde salió. Efectivamente alguien fue y él logró ver cómo alguien fue y lo puso allí en su casa, allá afuera de su casa. Lo que le recomiendan es que lo quemen, ¿No? Y ya pues lo queman y lo tocan y nada, él sigue cuidando la parte de que el vecino no se acerque, bla bla bla, sigue subiendo cosas de que cosas extrañas en su casa, o sea, les digo, dentro y fuera, pobre hombre, no puede estar en paz, bueno. Las cosas van escalando, porque ahora no solo está el vecino acosador, que quién sabe si este vecino, a lo mejor ahorita así como que poniéndolo en perspectiva, a lo mejor este vecino mandó a esta otra persona a que lo siguiera como asustando o lo siguiera como que poniendo cosas y así, aunque esta persona... Eh, que le dice la, que ya es como un brujo Una bruja en su casa Ya se brinca O sea, es decir que ya está dentro de lo que es su propiedad Que si sí no está dentro to Como cual, así tal cual de la casa No está como que en un cuarto así Pero ya se brinca la barda Y ya está en el, en el pedazo del patio Y alcanzan a ver por las cámaras de seguridad Que deja algo No es como que intente meterse a robar Ni nada, simplemente esta persona se brinca Deja algo y se sale Entonces es así como Que dejó Sale a fijarse y efectivamente sí dejó algo, ahí está tal cual. Eh, nos deja el video de cómo se mete alguien, o sea, que no se ve que está dejando, pero sí se ve que deja algo. Y después, al día siguiente, pues ya sale a ver qué es lo que había dejado. Lo que dejó fue así como un osito, un cuadro, y él dice que es una foto de él pegada al cuadro. Entonces él dice: No, yo no quiero saber nada. O sea, no quiero investigar, no quiero saber, no quiero tener. Y lo quema. Así tal cual como lo encuentra. Así lo mete al bote y lo quema. Hace el comentario de que también ahí mismo quemó lo que es eh, los triangulitos que había encontrado antes. Pero ese disco que estaba adjunto al peluchito, pues tenía algo, ¿no? Tenía un contenido. No creo que lo hayan dejado ahí. El disco podemos ver que dice Death, o sea, Muerte. Tiene como unas estrellas así, pues de seis picos. Um, tiene unas iniciales y demás Sí lo mete a lo que es su computadora Pero no enseña muy bien Lo que traía el disco Sino simplemente que, pues, que él sabe Que ya le están haciendo Que ya le están haciendo brujería y esta persona no para, o sea, el brujo, quien sea que le esté haciendo como que pues el trabajo, no para, está muy insistente. Entonces les digo, no sé si, ok, desaparece el acosador, pero lo sigue como que teniendo intimidados hasta cierto punto y lo sigue teniendo molestos y lo sigue teniendo como que al pendiente de alguien pues ajeno a y que les quiere eh, hacer daño. Y pues como no pueden comprobar quién es, porque pues no está haciendo ahora sin nada, no ven de dónde viene, no ven que se mete a la casa del vecino y demás, pero pues sigue causando como aquel mismo efecto pues de miedo y demás. Entonces, bueno, él sigue con sus videos de brujería, o sea, varios porque son seis partes, y de repente mete un video así de que alguien está fuera de mi casa, me están espiando, hay un coche que tiene como 10 minutos justo al frente, está tomando fotos, y curiosamente... El último video que sube, y les digo, por eso es que la gente está como medio preocupada de que no se ha sabido nada de él, es que su vecino acosador regresó. Porque de hecho, él no vio así tal cual de que se lo llevaron a la cárcel ni nada, después hace el comentario. Y justo cuando aparece otra vez el vecino, aparece un coche todo chocado en, en, pues sí, en la cochera del vecino. Entonces dice... No sé qué pensar, o sea, ya regresó, eh, atropelló a alguien, este coche que, o sea, le chocó a alguien y huyó, o no sé. Pero, si, les digo, si no es una cosa, es la otra, por eso es que yo creo que sinceramente es la misma persona. Ahora, muchos le dicen, no, sí, que tu video, actuado, no sé qué. Yo, bueno, obviamente todo es posible en este mundo, ¿verdad? Me cuesta trabajo pensar que policías... Um, se presten como este tipo de cosas ¿No? Una y otra y otra vez Porque sí se ve como que llegan O sea, la gente y demás Y en uno de esos videos, creo que él vive en Estados Unidos Porque muestra Lo que es como que la forma De que realmente la persona, su vecino acosador Está siendo demandado y eh, él muestra así como que la forma y el documento de que lo están citando, de que tiene una cita en el, en el juzgado y demás con, con su vecino Y tiene fecha de, pues bueno, del 2020, del año que acaba de pasar Y pues este tipo de cosas pues llevan meses, ¿verdad? Entonces es así como de que no, no está actuado Por lo menos la parte del vecino de quien se está metiendo en su casa, esa parte no es actuada Así que, bueno, fantasmitas, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les daría más miedo? que ¿El vecino acosador, brujería o cosas en tu casa, cosas extrañas en tu casa? Yo creo, sinceramente, que a mí me daría más miedo el vecino acosador Porque creo que pues, es quien puede hacer como más daño Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por este caso Díganme en los comentarios ustedes qué opinan, qué les da más miedo Si ya habían visto este caso y si creen que las tres partes... De este caso, o sea, vecino acusador, bla bla bla, son ciertas o pues todas sus eh, teorías yo las estoy leyendo Los quiero mucho, recuerden checar videos anteriores, hubo como cinco videos a la semana Los quiero mucho y nos estamos viendo en otros videos Les recuerdo que ya están apareciendo mis redes, y en Facebook o en TikTok o en Instagram Ven alguna cuenta rara, así como algún caso raro que ustedes quieren que yo hable Me pueden etiquetar o me pueden mandar un mail con su sugerencia de tema Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Besitos. Bye.